Buenos días. Hoy presentamos eh, la nueva gama de tablets eh, Excite de Toshiba para 2013. Eh, este es el modelo Ride. Eh, tiene eh, cuatro núcleos de procesador. Eh, somos los primeros en estrenar el Tegra 4, el procesador más potente para tabletas. Inclo incorpora eh, una memoria de 2 gigas de RAM y una capacidad de almacenamiento también de, de 2 gigas. Eh, incluye altavoces Herman Cardon y certificados. ...y certificaciones eh, DTS... ...tiene doble altavoz... Eh, ...doble micrófono para la cancelación de ruido... ...y poder hacer las videollamadas... ...lo más claras posibles... ...en cuanto a conectividad... esta ...nuestros equipos... Eh, ...en tabletas... Eh, ...tienen toda la posible... Eh, ...incluye... ...un eh, micro USB... ...un micro HDMI... ...y micro SD... ...para... ...en sus formatos... Eh, ...de alta capacidad... ...y SDXT. X, eh, SD, X T. Eh, tiene micrófono y auricular integrado en la, misma, en la misma clavija y bueno y también tiene el modelo right tiene un reconocimiento gestual eh, con el lápiz digitalizador que esto es muy curioso